Si Aníbal hubiera vencido, queridos amigos, en las guerras púnicas y hubiera arrasado Roma, como hizo Roma con Cartago, seguramente que la historia de Europa y del mundo sería distinta por las consecuencias. Lo que estoy diciendo resulta una obviedad. Pero lo digo porque en estos días se han pululado los programas que hablan de la Unión Soviética de la historia de la Unión Soviética, y chocolate por la noticia. Qué fácil es criticar el estalinismo, la falta de libertad, eh, el peso de la burocracia, etcétera, etcétera. Pero los grandes fenómenos históricos inevitablemente no son en blanco y negro y tienen una de cal y una de arena, y es infantil transmitir las cosas desde un solo ángulo. Porque habría que hacerse esta pregunta. Si no hubiera estado la Unión Soviética, los ejércitos nazis hubieran dominado Europa, casi seguramente, y tendríamos una nueva Europa y sus consecuencias. Con aquel plan de hacer una represa en Gibraltar todo aquel sueño de la nueva Europa que levantaba el nazismo. Y todo el mundo sabe, si tiene honradez intelectual, que la formidable máquina nazi militar empezó a sucumbir en, en los campos de Stalingrado y ya no pudo nunca más contener la hemorragia. Y hay dos grandes actores de la Segunda Guerra Mundial, las fábricas norteamericanas y el pueblo soviético ...que vio morir 9 millones de soldados y 32 millones de civiles... ...pagando un costo formidable para detener la formidable máquina militar del nazismo. Que hubiera sido un instrumento que hubiera diseñado un mundo totalmente distinto al que conocemos. Pero quiero sumar otra pregunta. ¿La China actual existiría si no hubiera existido antes la historia de la Unión Soviética?... ¿Habría sido posible el triunfo militar de Mao si no hubiera tenido en la espalda lo que tenía en aquel tiempo o las consecuencias serían que tendríamos una China distinta hoy? Es decir, los grandes fenómenos históricos tienen repercusiones que van mucho más allá de los juicios éticos que nos, nos pueden acontecer con respecto a un capítulo y merecen una consideración global mucho más profunda que debe salir del campo de la ingenuidad. Por eso, esta es una experiencia que debe conocerla la humanidad y como tal, que tiene que ver con la formación del mundo contemporáneo. Dicho sea de paso... Aquel mundo de la Guerra Fría era muy peligroso porque había una especie de amenaza atómica en el horizonte. Pero por momentos, vaya paradoja, parecía más ordenado que la actual porque había dos polos que por lo menos se consultaban, no se pisaban los pies. Y no este mundo de hoy donde hay locos sueltos a patadas con cada salida que ponen nos pone la carne de gallina por la amenaza atómica, por el peligro ecológico, por lo que estamos haciendo con la naturaleza. Y la gran pregunta que nos hacemos, ¿el mundo del porvenir es una multiplicación de caos? ¿O ¿Habrá un intento de tener un mundo con un margen mayor de bonomía? ¿Será posible que en algún momento nos empiésemos a gobernar como especie y renunciemos al intento hegemónico de dominar? No lo sabemos.